Chilena, saludamos a toda mi gente de Rancho Pastor, hoy cuidando de las flores, y ánimo mis amigos, y así se escucha la chilena de mi región, Oaxaca. Saludes, para Santiago Tilapa, allá para la familia Ruiz, y échale mis amigos. Un saludo para mi compa, Miguel Castro, que radica allá en Watsonville, California. Y suele, suele mi amigo. saludo para el compa Juan Castro Que se encuentra en Sala. Ánimo mi amigo